muy, muy caliente, estoy perdiendo líquido, pero como muchas cosas difíciles pueden superarse si se mantienen concentrados, llegar a la duna, reevaluar y luego a la siguiente, sigan adelante consiguiendo metas pequeñas. Al final, no importa lo bueno, listo o astuto que seas, sin agua te mueres. Una parte vital para sobrevivir es mantenerse alerta a lo que te rodea. Eso no es normal. ¿Ven ese montón de tierra? ¡Es un pozo! Sí, dame la cámara. ¿Ya la tengo? No puedo ver el fondo. Vamos a contar. Uno, dos. Dos segundos. Eso equivale a 15 metros hasta abajo. Pero parece que está seco. Debieron abandonar este pozo hace mucho tiempo. Miren, hay árboles por allá. Estos pozos suelen llegar hasta la napa de agua. Les garantizo que si llego hasta el fondo y cago en la arena, encontraré agua. Pero tengo que averiguar... ¿Cómo bajar hasta allá sin tener una cuerda? Los árboles de acacia que sobreviven con el agua del subsuelo podrían darme los materiales que necesito. Necesito un par de ramas largas y rectas. Miren esas, me servirán. El largo de estos palos es mucho mayor que el diámetro del pozo. Y puedo usarlos para bajar. Al menos debería funcionar. Es algo que nunca había intentado. Con la arena saco las estillas. y están listos para usarse. Vamos. Muy bien. Ahora el segundo... Meterlo en una grieta. Ahí. Muy bien, no tendría por qué resbalarse de ahí. No sé si voy bien o mal, no veo el fondo por todo el polvo. Caer 15 metros en el desierto seguramente lo mataría. Tienen que hacerlo bien. Mis piernas tiemblan. Pero con el palo en buena posición, su peso corporal se distribuye, creando una especie de puente. Alternando un palo a la vez, pueden bajar lentamente. Está funcionando. Aun cuando piensen que van bien y se sientan tentados a apurarse, deben concentrarse. Enfóquense solo en el siguiente paso. No pueden cometer ningún error. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldición! Me siento muy vulnerable aquí abajo. No es lugar para quedarse atrapado y sin salida. Muy bien. Voy a acabar para conseguir agua. Dispuchen, encontramos agua. Un escarabajo pelotero. Hay otro aquí, tratando de subir por el muro. Ese será un largo viaje. Y tal vez uno que nunca hará. El horrible sabor que tiene puede significar que no es lo que creo que es. Hasta podría ser tóxico. La regla es, si lo dudan, escúpanlo. No tiene ningún caso que coma un montón de estos insectos. Porque si vomito después, me deshidrataré más. El lodo como este puede ser hasta 50% agua. Y la verdad es una buena fuente de agua. Lo en mi camiseta... Estrujo para sacarle el agua, eso fue un poco de agua. Honestamente, esperaba conseguir más. La técnica para subir es al revés de cómo bajaron, pero mucho más difícil. ¡Malo! ¡Malo! malo. Y este paro se quiebra. Son 15 metros hasta el fondo. Dame la mano. Estuvo. Más cerca de lo que pensé.